Bienvenido, bienvenida al Eje 5 de este MOOC. El título es Las pedagogías de la educación mediática y en línea. Mi nombre es Manuel Area y junto con la profesora Fátima Castro de la Universidad de La Laguna, seremos los coordinadores de este eje. ¿Qué nos hemos planteado? Pues básicamente reflexionar o dar respuesta a lo que pudiera ser la pregunta de qué pedagogías hay detrás de los usos educativos de las TIC. En pocas palabras, eh, lo que abordaremos como contenidos fundamentales de este eje será la pedagogía del aprendizaje expositivo que subyace a las tecnologías digitales, las pedagogías del aprendizaje experiencial con las TIC, las pedagogías automatizadas y, lógicamente, eh, las nuevas tareas de un docente que trabaja con este tipo de pedagogías en el campo de la educación mediática y en línea. Eh, abordaremos lógicamente eh, lo que son eh, re una reflexión sobre dichas pedagogías y prácticas pedagógicas con las mismas, intentaremos compartir estudios e investigaciones realizadas sobre estas temáticas y lógicamente en la medida de lo posible también analizaremos e intercambiaremos experiencias prácticas de docencia eh, con las mismas. Simplemente recordarte que eh, todo lo que publiques eh, sea a través del hashtag propio de este de MOOC, EDUMED 17. Y nada más, animarte a participar.